Hola, soy Carlos el Mago y en este video les voy a enseñar cómo ustedes van a poder transferir o pasar lo que vienen siendo fotografías desde su dispositivo iOS, sea iPhone, iPod o iPad, a su computadora, ok? Sin la necesidad de utilizar iTunes, ok? Para ello vamos a utilizar... Eh o mejor dicho vamos a tomar como ejemplo tres fotografías, esta donde estoy en la playa, donde estoy en la piscina y la imagen de Goku, un wallpaper que tengo de Goku de todas maneras ustedes pueden básicamente utilizar el mismo procedimiento casi que con cualquier fotografía o cualquier álbum que tengan en su dispositivo ahora bien para este procedimiento vamos a utilizar una herramienta llamada eh, iCareFone nos vamos hasta la computadora, ejecutamos la herramienta y una vez que sea ejecutada, conectamos el dispositivo a nuestra computadora. Cuando el dispositivo sea detectado, ok, aquí podemos ver toda la información referente al dispositivo, nosotros simplemente nos vamos a la sección de gestionar archivos, ok. En esta sección nos vamos ahora a donde dice fotos, le damos clic en fotos, y aquí nos van a aparecer todos los álbumes que nosotros tenemos en nuestro dispositivo, ok. A nosotros nos interesa en este ejemplo, cámara roll, y lo que quiero... Lo que quiero que vean es que funciona con cualquier elemento que tengamos en nuestro pues, dispositivo. Podemos seleccionarlo, le damos al botón de exportar, seleccionamos el sitio y lo exporta satisfactoriamente. Pero como a nosotros nos interesa es el apartado de fotografías, pues como dije anteriormente, vamos a tomar esta foto que estoy en la piscina, esta otra que estoy en la playa, y vamos a tomar un wallpaper o este, este fondo de Goku, pero recuerden que ustedes pueden incluso seleccionar un álbum completo cuando seleccionen las fotos o las fotografías le dan al botón de exportar y pues simplemente aceptamos y aquí como pueden observar ya vamos a tener todos todos los archivos exportados ¿okay? nosotros podemos ejecutarlo y verificar que efectivamente pues sean las fotografías que hemos pues exportado, transferido o como le quieran decir tanto las dos fotografías que les mencioné como el mismo Wallpaper de Goku, o sea que a la hora de, de querer copiar eh, fotos eh, De su dispositivo a la computadora Ustedes pueden utilizar iCareFone Para que de esta manera lo hagan de una manera Eficiente y muy rápida